saludos saludos soy Israel banger y en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para cancelar una solicitud en la nueva configuración de facebook entonces vamos allá vamos a abrir la aplicación de facebook nos vamos a ir a la opción de notificaciones, aquí donde está la campanita vamos a darle ahí, allí luego vamos a dar clic en eh, Vamos a darle clic en actualizar, vamos a subir y a bajar para que se actualice. Y cuando nos salga esta opción de aquí arriba, voy a quitar esto, vamos a dar clic en ver todo aquí. Una vez estemos aquí, vamos a dar clic en, vamos a dar con el dedo en solicitudes. Y cuando ya estemos aquí, aquí vamos a ver la que nos han enviado. En mi caso no tengo porque las elimino. Pero la, la, la cuestión es que necesitamos ver la que nosotros... Eh, eh, hemos enviado, cierto. Entonces, vamos a dar clic aquí en los tres puntos suspensivos que están en la esquina superior derecha, abajo de la batería de reloj. Vamos a dar clic allí y luego vamos a clic acá abajo donde dice ver solicitudes enviadas. Damos clic allí y aquí hay una que yo envié hace cuatro minutos para mostrarles a ustedes cómo cancelarla. Entonces, vamos a dar clic en cancelar y ahí ya nos queda esto. Eh, vamos a, a, a ver otra vez. Y miren que ya no hay solicitudes enviadas. Entonces, de esta forma se eliminan las solicitudes enviadas a, en Facebook. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.